¿Buscas mantenerte conectado y que nada interrumpa tu vida? ¡Bienvenidos a Super 7! El día de hoy analizaremos los mejores 7 cascos o aurículos inalámbricos. Recuerda suscribirte para poder recibir más recomendaciones de los productos que a ti te gusten. ¡Comencemos! Tal vez desees partir con algo que te pueda ayudar en tu vida diaria. Te presento el Soundpeed TrueFree con Bluetooth 5.0. Sí, los cascos inalámbricos y la sensación in-air te hará sentir que flotas en el aire. Su modelo es invisible, tiene sonido estéreo y sonido mono. Lo más importante, tiene manos libres y un lindo y hermoso estuche. Sin duda, estos auriculares te harán sentir que no llevas nada puesto. Con apenas 4,5 gramos, baterías incluidas, dos polímeros de litio. No tendrás ningún inconveniente a la hora de poder utilizarlos. El Smart Spunky Beat son unos auriculares inalámbricos que poseen un Bluetooth 5.0. Soporte AEP-TX HD, calidad de sonido. Poseen Noise Reduction o la cancelación del ruido Tienen un control táctil y un micrófono integrado Y lo mejor de todo, su carga es absolutamente rápida No posee pila y su carga dura 24 días USB pesa apenas 99,8 gramos Y puede ser la mejor elección si lo que quieres es tener confort y no perderte de nada al mismo tiempo Si quieres clase, elegancia y audacia, no puedes olvidar al Macaron TWS Rigby, auriculares Bluetooth deportivos inalámbricos 5.0, tiene la función de Stereo In-Ear, son estos cascos Bluetooth muy lindos como se pueden apreciar, y la gran gracia es que su caja es una caja portátil y que además sirve para cargar. Funciona excelente para iPhone y también para Android, posee batería de litio incluida y un proceso de carga bastante rápido y que durará bastante. Puedes contestar el teléfono con un solo toque, además son ideal para hacer deporte. Vamos, a qué esperas, no lo pienses más, esta puede ser tu opción definitiva. Tal vez lo que prefieres es un True Wireless auricular de urbanista 14 horas de duración Bluetooth 5.0 Con un lindo y hermoso estuche de carga Controles táctiles Y los cascos son con Micro Dual Compatible con Android e iOS Solamente 168 gramos Con batería de litio Compatible con iPhone Con Samsung, Huawei y muchos otros móviles Posee micro USB y una funda transportable. Tecnología in-air, binaural. Batería integrada. Un alcance máximo de 10 metros. Será la sensación de este momento. Recuerda, Urbanista, Stockholm, 14 horas de duración. También te podría interesar estos auriculares inalámbricos de la marca Axloide, modelo T8. Apenas 99,8 gramos Auténtico sonido hi IP65 Son impermeables Con un micrófono Posee una batería de 3000 mAh Una caja de carga Y 130 horas de autonomía total Magnífico control táctil Ideal para iOS o Android Posee reducción de ruido Y la característica tecnología In-Air posee su batería incluida, por lo que no necesitarás nada más. El material de silicona se ajusta perfectamente a tu oído. No lo pienses más y dale esta oportunidad a este inalámbrico con tecnología Bluetooth 5.0. Axloyer, y su modelo T8. Con Meizu pop auriculares deportivos tendrás lo mejor de la gama alta son bluetooth completamente inalámbricos auriculares con sus propios drivers de grafeno a prueba de sudor con inteligencia 159 gramos tres baterías de litio que vienen incluidas viene con reducción de ruido y es ideal para hacer deporte y ejercicio si busca gama alta comodidad y estilo Meizu MK-POP TW50 será tu decisión. Tal vez estás buscando algo más tradicional. Pues bien, Philip lo tiene para ti. Estos auriculares inalámbricos que poseen micrófono son aislantes de ruido. Y lo mejor de todo, son plegables. Podrás disfrutar de 12 horas de reproducción sólo 132 gramos para estos cascos más tradicionales poseen una batería de litio que viene incluida la batería es de polímero de litio lo que le da una larga durabilidad su sistema bluetooth e inalámbrico hará que no te preocupes por nada más que disfrutar de la música 21.000 hercios y una distancia de hasta 10 metros no lo olvides si deseas algo más tradicional Phillip. SHB3075BK será tu decisión. Muy bien amigos, y estos fueron los super 7 productos del día de hoy. Recuerda suscribirte y apretar en la campanita para que no te pierdas de ningún otro super producto que te recomendaremos en el futuro. Yo soy Francisco y nos vemos en la próxima. Hasta luego.